홀리트에서도 뭐? 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. 홀리트. Sight, sound, touch, smell, and oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, me oh, oh, no, la gente Bleh. Bleh, bleh, bleh. Ahora te haces el trabajo. No me jodas, matas. No, no, no. Mari, no, no, no, por vale, no, ¿La como? Un papá está. ¿Tú juegas dormiendo el arma, ah, Sí, me gusta, vamos. Vamos, vamos, tiramos. Dos campeando en ese sitio, tú. Vamos, campeando, sí que ustedes pueden mejorar y dejar de ser tan asqueroso ¿no? No No te, de? ¿Qué te, de? ¿Qué te de? Bro, ¿cómo sabías? Joder, no soy un en el cielo. ¿Y vamos. Si, y ahí. ir por el medio. nunca ir por el medio? Hola, tío, Ya que tienes razón. Vamos a Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a a a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. a dar a ver. Vamos a ver. Vamos a Okay. 1. No me estoy nio, estoy shit, estoy en la shit, estoy No la shit. mole. Mole, No, shit, Mole. No hay que estar todos con la piba. No hay que inteligente que puedo hacer, que puedo, puedo, puedo, puedo, puedo, puedo hacer. Hijo de puta, ¿cómo sabía que estaba ahí? ¡Ay, tiene miedo tú! Me dio una kill que no tengo ni idea de cuál fue. Tiene una lenga para allá. No te dio nada. ¡Leng, no me mates, Leng! ¡Yo te quiero! buena ya empezamos mal ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! más tiro bro. ¡No lo no, no maté! La clave está en la derecha del mundo La clave está debe estar aquí Esta es la clave Esta es esto parte del mato porque el mejor esta por dentro Oh no la madre, no tengo que ir el No, pero a 쉬야모 쉬야모 해키포지션 쉬야모 해키포지션 와타포게테 레파오 뭐 와타포게테 레파오 와레 데 노노 노나라키 아 고체네스 Uh casi, bro. Casi, casi, casi No, no, ahead, no llegué a six atrás, aquí no tenemos que muera por las puntos Uh lag, what the Tengo mucho lag